Hola de nuevo a todos los WordPresseros que nos están siguiendo por este, por este streaming, por esta transmisión de nuestro primer WordCamp de Bolivia desde, eh, desde de la mano de la comunidad de WordPress Cochabamba. Y ahora me toca presentar a la siguiente ponente. Su nombre es Micaela Zabja. Y hoy nos tiene un tema interesante sobre todo el área de marketing digital que va de la mano de, de nuestros sitios de Wordpress, por supuesto. Y ella es una especialista en el, en el área de eh, marketing digital y social media. Y ella también es autora del libro con el mismo nombre, Marketing Digital, entiendes o mueres. Eh, y también es asesora de empresas. Um, Micaela, ¿cómo estás esta noche? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Súper feliz de estar acá y poder aportar a la comunidad WordPress. Exactamente, estamos, to, somos aquí todos fanáticos, me incluyo, uh, así que yo también voy a estar muy atenta a tu, a tu charla. Por favor, continúa. Listo, muchas gracias. Bueno, un saludo cordial a todos. Eh, gracias por estar acá. Hoy vamos a hablar sobre marketing digital y sobre la importancia que tiene en, dentro, en realidad, el sitio web dentro del marketing digital. Entonces, vamos a hablar sobre, sobre esto. Ahora mismo les voy a mostrar un video corto. No van a escuchar el audio, no van a poder escuchar, pero yo les voy a explicar un poco. Igual no es tan necesario el tema del audio. Entonces, un poquito para que entendamos lo que es marketing digital y lo que es específicamente a mi criterio, desde mi punto de vista. Porque esto, este tipo de, de concepto no lo van a eh, ver en, en ninguna parte. Yo luego les voy explicando. Veamos el video. Van a ver que es una máquina digital de la Coca-Cola es, un, es una máquina tipo un cajero automático de, de, de dinero Pero este, esto no funciona como un cajero automático de dinero, es diferente Vamos viendo a detalle lo que ocurre en este video Vean lo que les proporciona cada cajero, les proporciona dinero, les regala dinero y además les da la orden de qué hacer con ese dinero. Es una, una promoción, una, una, un cajero que lo que hace es generar emociones en la gente y que la gente además actúe. Y realice acciones sociales con ese dinero que está regalando. Y se está utilizando un, un dispositivo, se podría decir, un cajero que es digital. Pero en este caso, este cajero no está conectado a internet. Y eso quiero que comprendamos ahora que, les, que estamos entrando a lo que es marketing digital. Esos obsequios que ven es con el dinero que han sacado los cajeros. Y además un sobre, una indicación donde decía qué hacer con ese dinero. Bueno, lo que yo quiero demostrarles con este video es que el marketing digital, si hablamos en términos así, tal como dice, marketing digital, no podemos tomar en cuenta solo el internet porque está hablando de digital y digital puede ser cualquier tipo de dispositivo que no necesariamente está conectado a internet. Entonces tenemos que tener un poquito claro eso y... En, y eh, empezar a entrar hacia otro mundo ¿no? además de lo que es internet veamos un poco más sobre estos dispositivos bueno dentro del marketing digital tenemos la creación justamente de sitios web que eso es súper importante una de las cosas más importantes que podamos tener porque es nuestra casa propia y para eso tenemos a Wordpress que nos sirve para generar y para crear este sitio web que nosotros anhelamos. De hecho, el mío está creado con Wordpress, así que yo les recomiendo totalmente. Después tenemos aplicaciones. No todas las aplicaciones que podamos tener en un celular eh, van a necesitar conectarse a Internet. Es posible que tengamos aplicaciones que pueden funcionar sin una conexión a Internet y es digital. Tenemos el tema del Bluetooth tenemos los correos electrónicos, tenemos además las pantallas, pantallas LED, eh, pantallas que se utilizan para hacer promoción, para hacer marketing, para hacer publicidad y no están conectadas a internet. Entonces, como que es un mundo aparte al decir marketing digital porque involucra mucho más que una conexión a internet. ¿Ya? Vamos un poquito por ahí. El tema de los blogs también, que obviamente... Tenemos la plataforma de WordPress para generar también este tipo de contenidos. ¿Qué proceso deberíamos seguir para poder aplicar marketing digital? En primera instancia deberíamos hacer un análisis. Un análisis del mercado, un análisis de nuestra competencia, un análisis de nuestra propia marca, de nuestra presencia online. ¿Qué, qué es lo que tenemos Dónde estamos, en qué posición te, eh, nos encontramos, etcétera. Definir objetivos. Esto es más que importante. Muy pocos emprendedores determinan y definen objetivos. Y si lo hacen, no lo hacen bien. Entonces, tenemos que estar seguros de cuáles son nuestros objetivos también para poder desarrollar lo que sigue. Si no sabemos a dónde queremos llegar, es difícil que hagamos el camino correcto. Por ese motivo es importante. Definir un público objetivo, que es. Hablando en términos generales, el público objetivo viene a ser, eh, digamos, mujeres y hombres de un rango de edad de, de 20 a 30 años que viven en Bolivia. Ese es un público objetivo. Pero si nos enfocamos ya hacia el buyer persona, vamos a enfocarnos hacia una persona específica. Y de eso se trata el marketing digital. Ahí es donde tenemos que entrar, a definir ese buyer persona que hace referencia al cliente ideal. Es un perfil ficticio. De un cliente ideal, donde le ponemos un nombre propio, una edad específica, 30 años, digamos, eh, qué intereses tiene, qué problemas tiene, cómo le solucionamos como marca, como empresa. Como paso número 2, teniendo ya objetivos bien definidos, tenemos que empezar a generar, a crear las estrategias de nuestra marca, acciones dentro del mundo digital donde acá debería estar en primera instancia la creación de un sitio web. Como ya les había mencionado, el sitio web es como nuestra casa propia. Entonces, es súper importante tener un sitio web. Un sitio web con un dominio, con un hosting, es bien importante. Digitalizar, ¿a qué me refiero con esto? Pues ya a empezar a... A aplicar todo lo que es el, el mundo digital en nuestra marca, poniéndonos cuentas en redes sociales, eh, creando el sitio web como les he mencionado. A eso me voy, digitalizar la marca. Eh, a, a obtener visitas. ¿Cómo obtenemos visitas? Pues con el contenido, con un contenido atractivo. Y que cumpla los intereses, que demos soluciones a la gente, va a lograr que conectemos. Y por lo tanto, que logremos ese engagement deseado, ese compromiso con la marca. Esto es súper importante, dentro de un sitio web, dentro de un blog y dentro de las redes sociales. Todo va casado, va enlazado. No puede ir uno separado del otro. Así de sencillo. En, como paso último, paso número 3 en el proceso para aplicar marketing digital, ya vamos a poder obtener clientes, fidelizarlos y además tener prescriptores que son los que van a hablar de nuestra marca. Pero para lograr todo eso, tenemos que comprometer primero. Y eso está en el paso número dos. Si no, no vamos a poder lograr esa, esos, esa parte de la parte 3. Continuando, ¿por qué incluir, a ver, un sitio web? Además de lo que ya les he dicho, a nuestra estrategia de marketing digital. Porque tenemos varios beneficios que podemos obtener al tener un sitio web. Primero, branding, posicionamiento y generamos confianza. Confianza en la gente, confianza de que somos una empresa seria y vamos a poder obtener, por lo tanto, potenciales y clientes después. Obtener leads, en este caso, esos son esos potenciales clientes y para eso nos ayuda cuando tenemos un sitio web y con un blog integrado, por medio del cual obtenemos suscriptores y ahí tenemos nuestros leads a quienes ya les podemos ofrecer nuestros productos. Desmentir errores. Si nosotros tenemos un sitio web, es más fácil un sitio web y las redes sociales de forma eh, como una marca bien establecida, es mucho más fácil poder desmentir eh, los errores o cosas que la gente hable mal de nuestra marca o ese tipo de situaciones. Entonces, es mucho más fácil que estemos ahí para poder borrar todo esto. Conocer el mercado nos permite conocer el mercado, ya que vamos a tener estadísticas de, lo que, de las visitas de nuestro sitio web, saber qué tipo de público nos está visitando. Y esto es bien importante, porque a ese público es al que nos vamos a dirigir. Ahorrar nos va a permitir también ahorrar los, el medio, los medios digitales, este, de alguna manera son menos costosos que utilizar, por ejemplo, una promoción en la televisión. Además que el proceso y la producción es mucho más costosa que lo que necesitamos para los medios digitales. De hecho, podemos empezar desde cero sin tal vez hacer eh, cosas demasiado elaboradas y ir creciendo de a poco. ¿Por qué no hacerlo de esa manera? Podemos vender. Tenemos otro canal más de venta. Bueno, no otro, otros porque tenemos el sitio web, tenemos las redes sociales, entonces son varios canales de venta que nos van a incluir para nuestra marca, para nuestra empresa. Y por último, medir. Todo lo que es el mundo digital nos permite medir, medir prácticamente al 100%. Podemos ver estadísticas en absolutamente todo lado, en las redes sociales, en un sitio web, en email marketing, etc. Y esto es bien importante, porque es la única forma en que tomemos decisiones acertadas. Ahora, ¿qué errores cometemos los emprendedores principalmente? Cuando queremos aplicar marketing digital, cuando nos metemos a todo el mundo digital. Primero, no tenemos objetivos claros y eso nos no nos permite desarrollar estrategias y acciones adecuadas. No tenemos un dominio propio. Esto te tenemos que tener sí o sí cuando tenemos un sitio web. Es importantísimo porque es la forma en la que nos van a encontrar y vamos a vernos mucho más profesionales. No incluir información incompleta o imagen de marca. No tener un blog también es un error. Porque, como les dije, eso nos ayuda a generar una comunidad y a obtener leads. Eh, falta de trabajo SEO, que es el tema de la optimización para el posicionamiento de nuestro sitio web, también influye para el éxito de un sitio web. No observar ni interactuar, no observar nuestras estadísticas, no observar la competencia, ni interactuar con la audiencia que se está conectando con nosotros. Son errores que nos perjudican. Y también solo vender... Las, eh, los medios digitales no están hechos solo para vender, están para conectarse con la gente. Y revisar las estadísticas también, no revisar las estadísticas es otro de los errores que debemos subsanar. ¿Cómo conectar con nuestra audiencia? Que es a lo que íbamos? Primero, investigar y analizar investigar y analizar los intereses de nuestra audiencia, de nuestro buyer persona, para poder crear contenido de valor y que puedan interactuar con ese contenido para que se puedan comprometer con la marca. Posteriormente, reconocer a los suscriptores de nuestro sitio web, de nuestro blog, es bien importante porque si se suscriben es porque les interesa lo que hacemos. Responder a tiempo. La respuesta a tiempo hace y permite de que, las personas, la audiencia, elija nuestra marca y no elija a la competencia. Así que tenemos que estar ahí súper pendientes de los chats de nuestro sitio web, de nuestras redes sociales, etcétera, y de comentarios. ¿Los productos no conectan? Los mensajes sí. Aquí vamos a seguir recalcando sobre el tema del contenido. Porque en este mundo digital lo más importante es el contenido. Incluso para hacer una publicidad de un producto necesitamos contenido. Necesitamos tener imágenes reales que generen emociones, no nos podemos sacar una imagen X de internet del producto que vendemos porque en otro lado también la han puesto. No, hagamos nosotras nosotros nuestras propias imágenes, incitar a la acción, hay que crear llamadas a la acción. En, eh, hay que incluir en todas las publicaciones que realicemos dentro de las redes sociales y en el mismo blog, textos atractivos. Hay que escribir de una forma atractiva, de una forma consecuente y además añadir emoticons, especialmente en las redes sociales, que es lo que hace que la gente lea más el contenido que estamos publicando. Conocer los intereses y los intereses de la audiencia, los intereses de nuestro público objetivo y conocer las tendencias de mercado y las tendencias de las conversaciones y búsquedas en Google nos va a ayudar a tener mayor éxito en, el, en las publicaciones que hacemos en redes sociales y en nuestro blog. Revisar estadísticas también, porque vamos a saber qué es lo que más le interesa a la gente. Y eso nos va a ayudar a generar un contenido de mayor valor. Tener diferentes formatos. Es más atractivo. El hecho de, de publicar videos, por ejemplo, hace que la gente vea más que un, una simple imagen. Utilizar GIFs, etcétera. Bueno, dentro de las estrategias de marketing digital, hay algo que es súper importante, que es hacer networking. Y atención al cliente, que son clave del éxito. El networking que es, es generar esas relaciones como marca y como personas. Hay redes sociales como LinkedIn que nos permite hacer mucho este tema de networking. Asistir a eventos como por el, por, el, por ejemplo este WordCamp que estamos acá, también nos ayuda a hacer networking. ¿Por qué no empezamos a interrelacionarnos con todos los asistentes del evento? Eso nos ayuda a generar esas relaciones y, de repente, encontrar algún cliente dentro y fuera de internet. ¿Por qué? Ahora, bueno, por la situación estamos haciéndolo por medio de internet siempre, pero en otro momento, sí, asistir a eventos presenciales también es súper útil y poder interactuar con empresarios, con personas a las cuales en algún momento les podríamos vender. ¿Por qué no hacerlo? O podemos encontrar hasta proveedores. No todo es un bot. Es algo que la verdad yo no estoy muy, eh, no me agrada mucho el tema de los, de los bots, ¿para qué voy a mentir? Porque creo que es muy tecnológico, o sea, a veces no están bien configurados los bots y las respuestas que nos entregan cuando uno hace una consulta es, no, la, no, no está adecuada a la pregunta. Entonces, si vamos a tener un bot, tiene que estar muy bien configurado, con buenas respuestas. Y eso yo aconsejo, tal vez, para respuestas muy generales. Pero ya para atender a un cliente o a un potencial cliente como se debe, hagámoslo de forma personal. Atender todos los medios. Tenemos que atender el teléfono fijo, el celular, el WhatsApp, el chat del de sitio web, de las redes sociales, etc. Y no pasar a la persona hacia otro medio. Ahí nos habla, ahí hay que responder. Eso es bien importante. Por algo nos están escribiendo por ese medio social. Bueno, no sé si creo que me he apurado un poco, pero perfecto, así vamos a poder tener más preguntas. Para ir terminando, tengo algunas herramientas que son muy importantes para poder generar, incrementar esa presencia digital, mejorarla y, además, poder posicionar nuestra marca, posicionar nuestro sitio web, nuestras redes sociales, etcétera. No nos olvidemos que las redes sociales ayudan a posicionar, además, un sitio web. Por eso mismo, todo está entrelazado y no podemos desvincular nada. Dentro de las herramientas tenemos, las principales que son WordPress para poder crear un sitio web que ya les están explicando de una manera más técnica en todas las charlas. Tenemos en Google, les voy a mencionar dos porque Google tiene muchas herramientas, pero hay dos que son muy importantes, que es Mi Negocio, eh, My Business, si quieren el Google My Business, que esa es una, es una plataforma que nos ayuda a generar como una página de nuestro sitio, de nuestra, de nuestra empresa, en Google con ubicación. Y apenas se busca en la empresa, por ejemplo, en Google, va a aparecer en primera instancia esa página de Google My Business. Y más aún si hacemos la verificación correspondiente. Entonces, esto es bien útil y es gratuito. No podemos dejar de hacerlo. El Google Drive es otra herramienta que es muy útil cuando trabajamos con equipo en una empresa porque podemos subir información. Eh, podemos subir archivos pesados para poder pasar, para poder compartir con la gente de nuestro equipo. Posteriormente, para la gestión, para la creación de contenido, yo les recomiendo Canva. Es una, es una plataforma para generar diseños para las redes sociales. Podemos diseñar también portadas para los artículos del blog. Podemos desarrollar eh, podemos hacer infografías, muchas cosas. También logos, por ejemplo, entonces nos sirve para diseñar. Y es una herramienta súper fácil de usar. No es como que tratemos de usar un Photoshop, por ejemplo. Canva está, dice, está hecha para, para la, las personas que trabajamos en digital y es mucho más fácil. Y te, la tenemos la opción gratuita y la, la opción paga. Pero con la opción gratuita, la verdad, nos llevamos súper bien. Para terminar, eh, una herramienta que es específicamente para realizar análisis analítica digital, analítica de nuestro sitio web, que se llama Similar Web, por donde podemos analizar nuestro sitio web y también podemos analizar a la competencia, que es bien importante hacerlo para desarrollar estrategias. Ya les había mencionado al inicio de la, de la charla. Bueno, creo que con esto ya, ya hemos terminado. Eh, no sé si tienen alguna pregunta. Hola Micaela, bueno, muchas gracias por esa charla. Eh, muy interesante. Realmente marketing digital es un mundo uh -huh. eh, que no termina y hay muchas cosas para, para ver, para aprender, para revisar. Así que muchas gracias por tus, eh, por, tus por tus comentarios, por tus, por tus puntos, por tus puntos de vista, que nos sirve mucho, ¿no? Porque el sitio web. Solito me no, no, no anda. Y las estrategias digitales necesitan también un sitio web. O sea, que uno va de la mano del otro. Tenemos mm -hmm. unas preguntas acá. Así que eh, comienzo con eh, la que dice, para marca personal, eh, ¿vale mutar mi Facebook personal? Eh, ya que para el uso social hace tiempo lo dejé de usar y, y eh, otra, ¿apoyarse en Marketplace o jalar leads desde ahí? Bueno, son dos preguntas en realidad. Eh. Ya, lo que yo recomiendo para marca personal, primero, crear un blog. Crear un blog con WordPress es súper importante porque eso nos eso va a demostrar a la audiencia de que somos expertos en algo. Y en segunda instancia, en Facebook, lo importante es generar y crear una página de Facebook, una fan page, no un perfil. El perfil personal es personal y no nos va a generar eh, las herramientas que tienen las páginas empresariales. Entonces, para marca personal o marcas de empresas es necesario hacer, hacer una página empresarial igualmente. El tema de los leads no, no te entendí muy bien. Si me puedes aclarar, por favor. Eh, bueno, decían aquí, eh, Bueno, la, la otra parte de la pregunta era sobre el tema de los marketplaces. Eh, o sea, la pregunta es si elegir un marketplace para, para poder jalar los leads eh, desde ahí. O sea, si esa es una buena idea, es una buena estrategia o cómo lo ves tú. No, en realidad un lead lo podemos obtener entregando información y contenido de interés, contenido valioso, gratuito. Eso es lo más importante. Obviamente, puedes adquirir por medio de posibles ventas, pero yo te recomiendo, como les he mencionado, hacer un blog, porque también vamos a tener suscriptores ahí y esos son tus leads. Y generar contenido gratuito de valor, como, como un webinar, como un libro, un ebook, también te ayuda a generar leads. Entonces, no, no me parece tan recomendable el tema del marketplace. Eso ya va para la para la siguiente fase. Exacto, sí, es, es bastante complicado este tema del, del Marketplace igual. Sí. Eh, OK, entonces eh, la siguiente pregunta dice, ¿qué tipo de campaña puedo hacer si estoy eh, comenzando mi negocio pequeño? ¿Tienes alguna preferencia o algún consejo? A ver, primero todos los pasos que les he mencionado, tener esa presencia fuerte, digital. En las redes sociales, si, si todavía quieres empezar por ahí, tienes que tener una marca, un logo. Es importante, antes de hacer cualquier otra estrategia, generar contenido de valor. Eso te va a ayudar a lograr, a lograr ese, ese éxito que estás deseando. Si quieres poner publicidad pagada, primero te recomiendo generar un poco de comunidad antes de poner esa publicidad pagada. Ok, perfecto. Muchas gracias por aclarar eso. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Eh... De Rodrigo nos dice, ¿cómo puedo potenciar las redes sociales de mi empresa eh, sin pagar ads? Un poco relacionado a lo que estabas diciendo, eh, porque eh, generé un perfil y de ahí creé la página empresarial para mi equipo. Pero, ¿cómo la puedo potenciar ya que no tiene contactos todavía? Contenido. Voy a seguir insistiendo. El tema del contenido es muy importante. De hecho, depende del negocio, pero hay muchos negocios que son muy sociales y no necesitas pagar a veces publicidad porque ya empiezas a generar una comunidad grande. Un contenido de valor que solucione problemas de tu audiencia te va a ayudar a conseguir esa comunidad que estás deseando. Eso es bien importante, generar contenido de valor y además constante. No hay que dejarse porque la, el tema digital no es de un rato al otro, se tarda. Exacto, sí, es justamente una estrategia de largo plazo, ¿no? Y el marketing de contenidos es, es, es algo es que… Obvia. Nos va, nos va a ayudar mucho. Bueno, muchas gracias entonces, Micaela, por, por, tu, por tu charla nuevamente. Y la comunidad igual te agradece por estar aquí esta noche, por co compartir tu conocimiento. Y la gente que todavía quiera hacer preguntas, que me parece que hay todavía un par, eh, pueden ir al Zoom de, de los ponentes en el link que aparece en la pantalla y ahí va a estar Micaela dispuesta a, a responder todas las preguntas que, que quedan. Gracias, claro, Micaela, también. Gracias Hasta a ustedes. Hasta luego.